Y bueno, eh, este corto video lo estoy haciendo eh, para mostrarles que realmente soy yo, Bambi Raas, porque algunas personas he recibido algunos mensajes preguntándome que si realmente soy yo, e incluso algunas personas aseguran que mi perfil es de otra persona, y realmente no, como pueden darse cuenta, yo soy. Soy real, no tengo por qué poner perfiles falsos, ni tampoco engañar a nadie porque no ese no es mi objetivo ni mi propósito, ni tampoco eh, son intenciones de, de, de, de estar engañando, o sea, con, con nada falso. Entonces, como ves, se pueden dar cuenta, soy real, soy Bambi Raab, y nada, eh, gracias. Por visitar mi página, por favor denle like, como les decía, síganme y también me pueden seguir en YouTube, ahí está el link, denle clic y ya se los va a enviar a mi página de YouTube, su nombre es Bambi Raab. Muchas gracias, un gusto saludarles y nos vemos pronto.